Hola amigos del canal, el juego de hoy está basado en un cortometraje El hombre de la sonrisa, yo no lo he visto Si lo han visto póngalo en comentarios que les ha parecido Nosotros vamos a jugar el juego, así que... ¡A por él! En la intro nos dicen que tenemos una manía que salir a pasear de noche Y son las 2 de la mañana Bueno Como vemos es de noche Y aquí vemos un papelito Que dice Te he visto todo el tiempo hasta, el, hasta la hora de dormir Todo el tiempo Joder ¿Quién? ¿El hombre de la sonrisa? ¿O el hombre sonriente? Pues vamos Sí, la verdad que es de noche Cerrada y la música es terrorífica o sea el ambiente que hay es horrible mira ahí hay un hombre bueno, pues seguimos hemos decorado tipo PSP no está mal pero vamos a ver Vamos avanzando ¿Dónde estará el mercado? Nos dice que vayamos al mercado ¿Y dónde está el mercado? Pero ¿cómo que este hombre sale a las 2 de la mañana Al mercado? Un mercado tiene que ser otra cosa Una gasolinera o algo Por aquí hay que es a esto Una cabina Pero no podemos cruzar Ahora mismo solo podemos ir en esta dirección Mira, aquí hay un edificio Mercado Pero esto está cerrado Y un coche Pero esto está cerrado Otra Eh ya hemos cogido lo que sea Porque pone que compremos 1 dólar 1 dólar 81 Bueno pues nos vamos bueno. Ya ¿Qué hace Este es este, el tío que reyes Dios. Joder. Pues empezamos bien. Vámonos para la casa. Y aquí hay una cabina. Pero bueno, y hay un coche. Aunque hemos visto más coches por el camino. para casa. Miro al suelo por si veo algo, pero no hay nada. La ciudad está dormida, como tiene que estar, o sea un día normal. Pero no se ve ni un coche, ni el tío no nos sigue, ¿no? Nada. Vale, perfecto. No quiere correr, dice. O pues vega a ver si llegamos a la casita ya que era tenía el papel ahí al lado y nos puede servir de referencia porque yo que está en la casa no aquí hay otro papel no sé lo que dice que todos los sentimientos son diferentes que no, no se sé de las expresiones de las caras pero esta no era nuestra casa era más adelante aquí yo Está aquí escondido, hijo de puta Es mejor que no Cruce, entendido, vaya para allá Aquí está el papel, vamos a la casa Vámonos ¿no? Uff, va mal rato Es como que te persigue O qué pasa pasar a la noche siguiente El hombre no está El papel sigue ahí Se oye lo mismo que, que la primera partida, es lo mismo y va al mercado también, también, pero ¿aquí qué pasa? Pone que pulse el espacio para saltarnos esto, pero el hombre viene despacito hacia nosotros, yo lo voy a dejar a ver. A ver qué hace, a ver qué hace. Nos sonríe, nos hace filipollas. Anda, hombre, escucha, a darle el espacio se quita. O sea, nos persigue, nos mira y sonríe. Bueno, pues ya está. ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí corro y ahora puedo moverme por la acera pero ¿de qué huimos? ¡Ah! ¡Que viene detrás! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Que nos da! ¿Pero dónde vamos? ¿No había una cabina por aquí? ¡No! ¡Que no se da! ¡Que nos mata! ¡Yo! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Oh! Eh! ¡Ostras! ¡Yo! ¡Que está ahí detrás! ¡Que está ahí detrás! ¿Qué hay aquí? Una llave. Yo... Y esto. Bueno, dice que interactuemos. Miramos al muerto. ¡Yeah! ¿Pero qué hace ahí? ¡Joder! Final mal donde no nos llama por investigar ya teníamos que haber salido antes Dios que putada y encima se acaba bueno voy a voy a jugarlo de nuevo coger la llave intentar salir y, y creo que coger el coche vamos a ver vamos a intentarlo de nuevo Bueno, Vamos a intentar hacerlo Y no cometer el error de antes El error de antes ha sido Pues ya que teníamos una llave Intentar abrir algo O intentar coger el coche No se me ocurre otra cosa Así que vamos a ver si esta vez En este intento eh, Lo conseguimos Me salto la, la, la secuencia esta Porque ya la he visto Y ahora podemos correr bueno, debemos correr porque nos persigue. Dentro de un rato ahora, cuando se ve ahí la, la línea abajo. ¿eh? Ahí está. Ah, joder, vamos. Vamos, que no nos pille, vamos. Uff. Antes intenté meterme en la cabina, esta vez esta, no lo voy a intentar, lo intento otra vez. No, nos mata. Nos mata. No se puede, no se puede. Vamos aquí, vamos aquí, aquí. Dios, casi me mata. Me ha dado una puñalada y estoy ahí medio sangrado. ¡Ay, que está ahí! ¡Que no entre! ¡Que no entre! A ver si puedo salir por aquí. Por aquí no puedo, pero está ahí. No puedo mirar. A ver si deja ya de tocar. Ya no está. ¡Hemos salido! ¡Hemos salido! ¡Pero dónde estamos! ¡Ay! ¡Coge el coche! He cogido el coche, Dios, pero me ha matado. ¿Qué ha pasado? el lo he pasado y me ha matado. ¡Ah, buenísimo. Bueno, la idea era que, que se. que cogiera el coche y nos lo saltábamos, pero nos lo hemos pasado. O sea, nos ha matado y hemos, nos hemos salvado a la vez. Esto es la primera vez que me pasa. Increíble. Bueno. Eh, voy a echar otra partida ahora, luego pondré el tocito a ver si me lo puedo pasar bien y ya está, pero no, me ha encantado, está para un 9 eh. si no fuera por los gráficos que si fuesen más modernos estaría para un 10 pero es un 9, a mí me ha encantado así que si a ustedes les ha gustado el vídeo, denle like y nos vemos en un próximo pues eso, en un próximo juego chao y hasta la próxima chao, esto hay que verlo Yo salgo y, y el coche. Probamos el coche. ¡Ah! ¡Ah! Intuitivo. Vale. Estamos ido en el coche. ¡Wow! Estupendo, no lo hemos pasado.